Módulo académico de aprendizaje, electiva gestión del riesgo, unidad didáctica 3, valoración de los riesgos. En el estudio de esta unidad, Usted desarrollará competencias para la valoración de los riesgos, estableciendo la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de consecuencia e impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial, riesgo inherente, y la zona de riesgo después de los controles, riesgo residual, a través de los saberes y conocimientos de análisis, evaluación, monitoreo, seguimiento, información, comunicación y reporte de los riesgos institucionales.